Muy queridas familias de estos hermanos nuestros caídos hace 10 años, caídos miserablemente y a quienes de ninguna manera podemos olvidar ni a ustedes tampoco, las llevamos en el corazón y. Es uno de los fuegos calientes, ardientes, que nosotros tenemos en la casa del migrante de Saltillo. Ustedes saben que desde la última visita que tuvimos allí en el rancho El Huizachal, eh, íbamos a tener la intención de llevar este cartel que está a mis espaldas, donde están los nombres de sus familiares muy queridos, como una llama ardiente de una lucha constante con ustedes. Hemos hecho una decisión muy fuerte. Yo le platicaba en una de las reuniones pasadas que así como estos compañeros que luchan de los estudiantes de Ayotzinapa han declarado 43 por 43, no solamente un día, sino 43 días. Yo no solamente digo 72 por 72, sino mi propuesta es que dediquemos todo este año que viene del 21 para nuestra lucha a favor de ustedes, a favor de la justicia. Eh, al presentarnos ante las autoridades, ya les hemos repetido que es realmente inhumano el que sigamos teniendo una migración que la contemos por exterminio, de ninguna manera. Con ustedes todo nuestro corazón todo nuestro territorio, para quienes de alguna manera, como lo hemos hecho con las Madres de la Caravana de la Esperanza, nuestro territorio, hemos proclamado el derecho territorial para que no solamente nuestra casa, sino todo el territorio ya no se convierta en territorio de amenaza, sino un territorio de acogida. Nosotros anhelamos que ustedes vengan, todo Centroamérica. A veces decimos que no queremos que se vayan a Estados Unidos, no por nada, sino porque los queremos siempre como hermanos nuestros, como un pueblo nuevo en nuestro pueblo mexicano. Tengan la plena confianza, como dice este letrero, que compartimos con ustedes la decisión, ni perdón ni olvido, nunca para nada, como lo hemos hecho con todos los migrantes fuera de este acontecimiento que tristemente hemos sido testigos de su exterminio. Con ustedes y para siempre, ni perdón ni olvido por este acontecimiento de San Fernando, Tamaulipas.